<risa> sí, te gusta Mira, es el avatar que tengo yo desde Desde hace mucho, mucho tiempo, eh Cierto el tiempo eh, eh, en deshacer la madera Y convertirla en palos Para tradear con los señores Pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí no hay palos, ¿verdad? No, no hay palos Hombre, golem, ¿qué haces aquí? <risa> ¿Qué haces aquí? Muy bien, se me gusta que me visiten Me visiten Mira cuántos aldeanos, esto ya va cogiendo forma, eh Mira, mira, mira, mira La cantidad de aldeanos que hay Hay un montonazo de aldeanos, eh Esto ya le va Le da otro toque Palos, palos, palos, palos Quiero el de este de jungla Quiero el de este jungla Jungla, jungla, jungla, jungla Quiero el brote de jungla Junga, jungla Junga, jungla Señor. Pam, pam Uh, uh. Y ahora, a tomar viento. Uh, no, no, no, no! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! Venga, va. Plantemos este árbol de jungla. Plantemos el árbol de jungla. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, wow, wow, wow, wow! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ya. Oh. Un poquito, venga Creeper, ven aquí, ven aquí Uy, uy, uy, uy Uy, uy, uy En el agua no, no hace tanto daño, eh ¿El Creeper En el agua no hace daño, el Creeper, tranquilos ¿Ves? No destruye No destruye luego la ca... y más que voy a... Y más que voy a tener Más gatos que voy a tener Quiero tener 100 gatos o más de 100 gatos Más de 100 gatos Todo lo lo gato <ríe> Todos los gatos que el juego me permita Todos los gatos que el juego me permita ¿Qué más quieres? A ver señor, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Puedo... Llevármelo Puedo llevar Lo desencanto lo desencanto y me llevo la experiencia Pan, quiero pan Pan, pan Y al vino, vino Hola Missouri ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, que ocupa esta acera Déjame pasar Me interesa Al pantalón Le podremos poner protección contra el fuego 3 Me interesa Protección 3 A las botas Peso de pluma 3 vale vale vamos viendo los encantamientos a ver qué es lo que sale de momento hay dos o tres que ya sé cuáles poner vale me necesito que se enfría y el arco está claro que me sale en uno me sale fuego vale y si yo cojo un libro qué me sale en el libro estoy mirando eh los encanta repito cuanto más niveles tienes con más experiencia Mejor Maldición al tropo de 4 No sé por qué sirve este encantamiento exactamente eh Si alguien lo sabe que me lo diga O en los comentarios o por el chat de Youtube Ahí por el chat de Twitch Si alguien sabe para qué sirve Y si me merece la pena Este encantamiento o no Me merece la pena o no ¿Me sirve? Has sería hashtag me sirve Hashtag no me sirve O podría haberme cogido el hacha tú Bonito boni, Bonito comentario el, el más bonito del mundo Vale, vamos Podremos encantar La siguiente armadura El siguiente trozo de la armadura Señor Me va a dar usted Panes ¿Qué le parece? Sí, pim pam, pim pam Pim pam, pim pam los yerbajos fuera me molestan Por favor, esto fuera Los yerbajos Los yerbajos fuera Pero esto es más bien Polvo de hueso No pasa nada Me sirve ¿Qué me sirve me servirá me servirá A ver, ¿tú crees que vamos a conseguir en algún momento Llegar a Sobrevivir En la fortaleza del Nether. Uy, uy. Absorbe ese bloque. Absorbe el bloque de, de lava. Absorbe el bloque de lava. Y sabéis que si vais aquí vais, vais a caer. Vais a caer. Si saben que... Es que... Es que no lo saben o qué. Es que no lo saben o qué. ¡Ay! echado tinta. Me ha echado tinta el calamar. En la cara. Genial. Justo lo que yo quería. echado tinta en la cara. Voy a llegar a los 30 niveles Breves Breves Voy a llegar a los 30 niveles Breves. Breves Voy a llegar a los 30 niveles Espero que me merezca la pena el mineo Espero que sí ¿Vale? Por ahora está mereciendo la pena Por ahora Por ahora Ya veremos dentro de a ver si merecerá la pena o no Mi objetivo sería Tener una de nederite Vale, pero Tengo una pregunta Si yo tengo Una armadura De diamante encantada Y le pongo Nederite para convertirla En armadura de, de nederite ¿Se queda el encantamiento puesto O se quita? Vale, guay Guay, guay, guay Ok, pues entonces Pues entonces lo voy a hacer así Gracias Genial, genial Gracias Minecraft <ríe> Allí hace calor ¿Eras de, de Argentina? ¿O de Serachis? ¿O de, ¿O de Costa Rica? No me acuerdo ahora Costa Rica, ¿verdad? No me acuerdo ahora ¿De qué país eras? Oye, pues eso de que la armadura mantenga su encantamiento. Genial. Muy bien, Minecraft. Sí me gusta. Que hagas cosas muy buenas. Me parece bien. Esto me parece correcto. Es pues que. Mmm, que si ya de por sí cuesta conseguirlo. ¿sí? Y encima luego le pones el y se van. Entonces, hemos estado lejos, hemos estado en la cueva esa O sea, que dudo mucho que le haya dado tiempo a crecer al, al huerto Dudo mucho que le haya dado tiempo A ver, menos mal que el horno este ¿Este horno? Menos mal Viene rápido Si no, siento, ¿cómo se hace el horno este? Que no me acuerdo Necesito... Buah, pero creo que necesito hierro, eh Hacia el horno este Espérate Si se necesita hierro A ver que no pasa nada Porque es hierro Quiero malgastarlo en Este Vale, vale, vale Amigo mío, vale Cuatro, o sean Cinco Horno es de, de piedra Piedra lisa Vale, ok Entonces voy a hacer otro Porque eh, Pam, pam, pam, pam Pam Pam, pam. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde están? Están, están, piedra, ¿verdad? Quiero buscarla. ¿Qué? ¿Pero quieres.? Gracias. El brotes de árbol. ¿Dónde está el, el. aldeano ese. A lo mejor, como está lloviendo. Hombre, si están aquí todos reunidos, ¿pero qué están haciendo? Están de fiesta. ¿Dónde partí? Se van a mojar. Luego, luego se van a quejar. A ver. Encantar la figura, pero, pero. Claro. Ya sabes que quiero que tenga encantamientos buenos. ¿Sabes? Que tenga buenos encantamientos. Mira qué chulo esto. Mira qué chuli. Movimiento del faro. Mola, eh. Mola. Mola bastante. ¡Nivel 30! ¡Nivel 30! Nivel 30. Nivel 30. Nivel 30. 30. W. W. O no sobrevivido. ¿Dónde te habías metido tú? ¿Qué gato es este? ¿Este es el que ha sido fusión entre Oreo? No, en... sí, entre Oreo y Eclipse. Si no me equivoco. O Luna. Ahí, siéntate ahí Bueno, no, mejor aquí Voy para pociones Sí, pero hasta que hagamos las pociones ¿Dónde vas? ¿Quieres ir con tus papás? Bueno, bueno quiere ir con sus papás Quiere ir con sus papis Quiere ir con sus papis El gatito Estoy, estoy llenando la casa de gatos <risa> Tengo muchos gatos, ya lo sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amante de los gatos A gatos Tranqui, estás contento, eh Tengo la casa llena de gatos Tengo la casa llena de gatitos Increíble Se nota que me gustan los gatos, ¿verdad? <risa> Se nota que me molan los gatitos Caballito Claro, el caballo No lo puedo poner en ningún otro sitio ¡Hombre! Vamos a hacer un establo Pero claro, ¿dónde hago el establo? ¿Dónde puedo.? Hombre, puedo hacerlo aquí. ¿Sabes? Pero. O aquí. ¿Puedo hacer el establo? ¿Dónde puedo hacer el establo? A ver si se os ocurre algo. Esa mente maravillosa que tenéis. Pam, pam, pam, pam. Ahí está. Ahí está. Es... Que por cierto, lo pondré de una manera para que se ponga solo automáticamente y no tenga yo que estar haciendo el comando todo el rato. Poniendo el comando, ¿sabes? Porque eso se puede hacer: temporizarlo, tempor temporalizarlo o como se diga, para, para ponerlo cada 2x3, para que aparezca, por ejemplo, cada 15 minutos, ¿sabes? Eh, ta -ta -ta -ta -ta -ta. Esto aquí. Por ahora Así Está bien Y hacer va a ser? Ir a por el creeper No hagas agujeros, eh El creeper No hagas agujeros Por favor, te lo pido Que tengo el nivel 30 No me los tropees Golem, tú no hagas nada No te muevas Ya lo hago yo por ti ya lucho yo por ti. Mira aquí, Creeper. <ríe> Bonito. <ríe> Ahí está. uuu ¡Uf! guay Hay un montón de aldeanos, eh. Hay un montón de aldeanos, saches Pero muchos. Ahora lo, ahora lo verás por el día. ¿Saga de día? No no, no, no, no, no, no, Golem, haz algo, Golem, socorro, Socorro, Golem, gracias, gracias, Golem, Uf, Dios, gracias, eh, Dios, te has salvado, increíble. Espérate También soy un poco cortita También soy un poco cortita Me acordaba que tenía un arco Vale, perfecto Estoy repasando los encantamientos Protección 3 Creo que voy a encantar Yo creo que voy a encantar las botas ¿eh? Porque esto es peso de pluma 3 Que eso va muy bien Porque si te caes y luego, protección 3, claro, es que no quiero gastarme, ante explosión 4, peso de pluma y ante explosión 4, vale, voy a hacerlo ya, voy a encantarlo ya, vale, vamos a encantarlo ya mismo, por lo menos ya tenemos una segunda parte de la armadura, mira esto, Mira esto y mira esto. Y luego, además, lo vamos a convertir de netherite. El Perfecto. Y dirás, ¿pero te vas a llevar esta armadura? No, porque voy a encantar esta también. Las fusiono y explosión. Y entonces, ahora, toca encantar la espada. Esta, hojas molada 1. Es que fuerza 3. Creo que voy a intentar conseguir este, ¿vale? Fuera de cámaras, voy a intentar eh, subir más de nivel, ¿vale? Y. Y voy a buscar a alguien para hacerle una raid, ¿vale?